oh por qué por qué es necesario no puedo soportar, ay me gusta si la piquila, la yo, y la Oh my god! I don't to Ow, ow, ow, ow, Oh, no! Laban na laban! Ang kuya ow, ow, ow, ow, SHUT THEC! Our turret has been destroyed. Are you Oh my god, my lady. It's shoot! retreat. Oh ¡Hey, Mo Ba! ¡Ay, ay, no, no, ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Kawa es eso? es ¡Oh, my god ¡Oh, my god ¡Oh, my god oh my god. Dami, dami. Oh, mayana, mayana.